¡Demasiado amigas! Oh, que seamos ya mejores amigas! Por lo cual hoy me tocará ser un maldito villano! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, y fastidiar su relación para que no se me pongan bordes! ¡Ah! Ya, ya ahí, así que oh. vamos a hacer el plan. ¡A por Ari! ¡A por Arias! ¡A por Arias! Y, puesto, y para arriba, y nos vamos para arriba, y nos vamos para, para arriba. Para para para para Esto esta maldita corre, no, e no puede salir aquí. <risa> eh, ni mi, verdad, un maldito paso. No. Ni un paso, eh. Ni un paso si no sí, ah, Ariancita se va abajo Ay, y hay muchas. No, hay mucha altura hacia abajo Para o te pego con el peine. Uy, qué miedo la ya me va a dar con el peine. Ahora, ahora mismo te cojo a ti Ni un paso y la tiro a ella Ni un paso y la tiro ¡Hala, hala, hala! ¡Qué agresiva! ¡Qué agresiva! ¡Qué agresiva! ¡Qué agresiva! ¡Hala, hala, hala! No, no! no! ¡Ah, ah, ah! ¡Quieto! ¡Quieto y ¡Quieto! ¿Y se te ocurre intentar fastidiar nuestra amistad? ¿Los vienes? ¡Sí, sí! sí ¿Perdón perdón? ¡Perdón! ¡Perdón! Ari, ¿Perdón? Ari, espera, porque tanto que decías que volvamos a ser amigas, pero ahora nos quieres separar. Pues te vamos a matar de las cosquillas. Ah, ah, ah, ah, ¡A para, parar, para, para, para. para. ah, ah, por favor, por favor! ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Por favor! ¡Estas chicas están locas! ¡Corre, Alta! ¡Corre, Alta! ¡Corre! ¡Corre! No por favor, no por favor, no por favor, no por favor, no por favor, no por favor, no por favor, no, no me hagas nada, no me hagas nada. ¡Malditas niñas esquizofrenas! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna, mi peina! ¡Hola! No nada Yo lo único que quiero es que no fastidies nuestra amistad Porque si no ¿Latiales? ¿Latiales? Asesinado Perdonarme, ¡Están locas! ¡Están locas! ¡Uy, qué pesado! Es que yo creo que las chicas van a ir contra mí como ayer en las bromas Que me tiraron a la piscina Me tiraron hielo por encima Me dieron un espumazo Así que no lo puedo permitir es una broma que no ha hecho No sé, no sé, es que a lo mejor es para que no seamos más mí. Que no me da la gana, tío Siempre igual, tío No bueno, nos ha manchado por tu culpa, Alberto familia, todos bien, ¿no? contentos pero es que ahora lo que pasa es que Arta, no sé por la cara que ahora lo está que está hay que hacer es no dejar que Arta nos enfade o sea que no nos podemos enfadar por él pero vale es que, a ver no no ya ya pero en plan por qué quiere que nos enfademos acaso no nos querrá no querrá que dejemos de ser amigas no porque eso es un poco feo por su parte ya pero en plan lo que hay que hacer es no parar de ser amigas por él él no para siempre de molestarnos y eso y a ver sí que es verdad que le hemos hecho algunas bromas no unas, pues lo, le, unas le, le, cuantas el pelo poco tanto, no tan físico a lo mejor el móvil o. ¿el móvil? ¿y si le hacemos la broma de que le tiramos el móvil por el tejado? bueno pues le incendiamos el móvil, que no vamos, va pero bueno Ari, hay que ir juntas a todos lados Para que no nos pille por sorpresa, ¿vale? Vale, vamos a por el móvil y ya verás Ahora se va a caer ¡Pero dentro de lo malifico macho! cual soy muy buena gente! Y yo me pregunto ¿Quién de vosotros no tiene las nuevas mochilas de Alta Moda? Fijaros qué auténtica pasada Así que si todavía tú no tienes la mochila Y tú no estás yendo con la mejor mochila al colegio Os la dejo en la primera línea de descripción en artamoda.com Envíos en 24 horas y la mejor calidad posible ¡Correr porque se agotan! Y ahora... El mal de la tormenta El hombre más villano del mundo Va a hacer que su plan Se haga realidad Así que tengo que meter salseo Y es que ahora mismo aquí tengo la mochila de Ari En la cual hay unas pequeñas fichas que le han dado de deberes Por lo cual mi plan es escribir en la parte de detrás un mensaje fatal hacia Martina Para que Martina se crea que es de Ari y ahí que se rompa su amistad Acompañarme en mi plan maléfico a la gaming Vosotros creéis que esto es una habitación normal, pero no Bienvenidos a la nueva gaming Aquí tenemos a la llama María, <ríe> que lo vamos a tener siempre justamente porque la verdad es que podríamos haber hecho una cinemática muchísima más bonita con las pantallas hace días, pero ya sabéis, arte es un poquito vago. Je. Ya me conocéis, pero bueno, no pasa absolutamente nada. ¿no? Así que vamos a poner mi mejor. Amiga, Martina En realidad es una falsa Y fijo ser su mejor amiga porque Arta me ha sobornado con 300 euros Así que sigo odiando A Martina, así que pongamos Esta nota en la máxima mochila. Que por cierto, no os quedéis sin en la primera línea de la descripción Porque están súper chulas y van a volar Y os vais a quedar sin Y los 300 euros los vamos a poner justamente En este bolsillo para dar veracidad Escondamos la mochila Vamos a llamarlas. Ari Martina, venir a la nueva habitación gaming, por favor. A ver, chicas, ¿por qué me veis abrazadas? No toques. ¿What? ¿Cómo que no toque? Que no toques. A ver, tenemos una cosa muy, pero que muy importante para hablar entre los tres. De verdad que es importantísimo. Así que venid, chicas, porque tenemos que dar un anuncio súper mega ultra. Pero no me, no me quites a Ari, si sobra, simplemente. Que la quiero abrazar simplemente. ¿Por qué estáis todo rato sonriendo, Martina? Para de parecer una niña china A ver Martina, no parezca tu ¿Eh? chino Pero que yo lo único que, pero lo único que quiero es abrazar a Martina Que la abrazo solo yo ¿Y por qué? Porque no tú sé. nos quieres enfadar Pues yo no quiero hacer absolutamente nada Martina Dame un abrazo, va, dame un abrazo ¡Ah! ¡Martina! Bueno bueno. Vale, chicas, tengo una noticia bastante mala Y es que tengo que hablar a solas con Martina Lo siento, Ari no Tengo que hablar contigo Una cosa súper privada, Martina Te tengo que contar no? una cosa que vas a flipar. Así que Ari, por favor, ya tienes la puerta Justamente abierta si tienes que ir Un maldito segundo claro. eh, yo, no, yo no me tengo que ir, tengo que hablar yo con Martina No tú bueno vale, adiós, adiós. Porque tú lo único que quieres es que no seamos amigas Que no, Martina o sea, ¡Hombre, que no! ¿Qué a ver, opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Que sí? ¡Sí! Yo de verdad que me alegro muchísimo de que tú y Ari ¡Qué mentira más grande! Yo por todo, En plan, me alegro un montón Pero he descubierto una cosa que espero que no te va a gustar nada ¿Y qué? Y es que le he robado la mochila de Ari del cole y él es. A ver, Arta, tú cosa... lo que quieres es que nos enfademos Así que, sea lo que sea, no me voy a enfadar Porque sé que lo haces a gusto ¿Pero qué es eso? Martina, creo que esto no va a hacer mucha gracia, creo que te tengo que contar por porfear y no se sé acordaba de ti y de repente se de ti Va, enseña qué hay, ¿Qué hay la mochila Pues Martina, ¿te acuerdas de esta ficha? Ah, sí, lo que nos han dado ver. Pues Martina, si te fijas, bueno, básicamente, bueno, está aquí la ficha, no sé yo, no sé cuánto, pero en la parte de detrás de la ficha, mira lo que pone Mi mejor amiga Martina, en realidad, es una falsa y cinco su mejor amiga porque Arta me ha sobornado con 300 euros así que sigo odiando a Martín Sí, cuidado una cosa mentira bueno Martina eh, tú qué crees que porque Ari todo el día no te estaba recordando y de repente porque hicisteis un TikTok y se le de repente se le iluminó la cabeza y te recordó por el TikTok o qué no lo sé te voy a dar una pequeña prueba para que confíes al 100% en mí y Sí, es que creo que básicamente... Es que el problema es que no confía en ti ¡Oh, lo, por la cara! O pero, sea, vamos, pero. vamos aquí La Martina no confía en mí Pues nada, Martina, pues yo me voy Y me voy a poder ayudar Y me voy a morir y, y va a pasar es que, de todo, Martina dramatizar un poco la culpa Y por tu culpa, Martina pero. Nos vamos a quedar sin la vida y sin, y sin cosas Ay, no confías en mí Vale, vale, vale Sí, vale, que sí Que no lo está El caso es todo. que Martina Yo suborné a Ari con 300 euros Que justo... Te los tiene aquí, para que veas que yo no te 350 pues 350 euros pues mira, estos me los quedo yo, vale, ahora y que se fastidia un poquito porque para falsa, pasa esta vale que se joda un ratito que se joda un ratito y todo hombre vale, vale, Martina, Martina, Martina, Martina vale, vale, vale. Martina se lo ha creído Arcadas, dale un pedazo de like. Me encanta por las bromas, es 100% real. No me gusta, pero si ellas van a por mí, y yo también. ¿Qué pasa? Díselo, Martina. Hola, Ari. Vale, a ver, vas a ¿Qué tal llevas tú los deberes por casualidad? Estoy te así, es que como yo no los he hecho todavía, te a preguntar, ¿cómo los llevas tú? Ah, no, yo creo que me y la última, el ejercicio último, la tengo así que que hacer de ver. Vete, por favor. No, no, no te acuerdas. Y el último ejercicio lo has hecho. ¿Has escrito algo? No te puedes. Pero que yo, Arta me ha llamado, ¿vale? Cuando estamos aquí, que me ha enseñado en tu mochila los deberes y ponía. Y eso no la mejor amiga de Martina porque Arta me ha sobornado con euros. ¿Cómo? Si no, no sería su mejor amiga ya que es una falsa. Ay, Estoy flipando, eso está muy feo ¡Hala, no, no, que te... no te... Te... es que no es que no me metas, es que si estoy aquí en la gaming tranquilo, sentado ahí por la calle, me viene con que no se quede tres. Pero que no te me metas, es que yo no he escrito nada, de... Vale, Vale, vale, vale. Es que iba a tirar los dos mis deberes poniendo que Martín no se quede. ¿Para qué coño quiero hacer nadie? Vale, vale, una cosa. Es... es que no entiendo por qué has hecho eso, no, es que no sé. Sinceramente, yo no creo que, que tú lo hayas puesto, pero no entiendo por qué Arta ha hecho eso. No, yo tampoco, tío, y encima me ha roto los deberes y tengo que hacer ahora otra impresión, tengo que volverlo a hacer, encima te lo estás creyendo y encima Arta me estás jodiendo la vida, tío, ¿qué coño hace? Madre. Pero si me dice eso, yo no sé, yo prefiero preguntártelo a ti antes de enfadarme contigo. Ya, pero es que has venido aquí a la defensiva, has venido... Hombre, la de... como... no sé qué, pero no te creas mentiras ver, no me me ver, porque ver, tú sabes ver, que hace, ver, que ver, ver, sabes ver, que hace ver, la primera no que ha dicho. Es más fácil que le preguntéis... Ay, te te digo, ¿no? ¿Seguro? Vale, muy bien. Discutir. Discutir todo lo que queráis, sí, Yo he intentado ayudaros. Pero nada, no, tranquilidad, sí, es que Venga, discutir miedo. tranquilos. Adiós. No sé, pero lo que has hecho es muy feo. pero que no he hecho nada. ¡Arta! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ha he hecho la máquina? ¿El qué? ¿Yo qué estoy haciendo? qué hago eso? ¿Qué hago yo? ¿Qué, oh, ¿qué hago yo? ¡Ah, para mi lo que perfectamente! ¿Qué estoy haciendo perfectamente? ¡Para, no me vas a hacer nada! eres una maldita niña de 1 metro 12! Que no tiene ni maldita fuerza para moverme Y tú, como vuelvas a hacerme bromas y cosas y te harías con Martina Sabes que te van a pasar cosas muy malas, muy malas. El malo eres tú que me has roto la ficha y encima le dices a Martina que me has abordado con 300 euros. Y sí, efectivamente, quiero que tú dejes de ser amiga con Martina. No, si, sí, no, lo siento mucho, Anita, no. no, no puedes ser la Esto amiga es con mala. Martina porque tú eres muy buena niña cuando estás sin ella y cuando estás con ella pareces el demonio. No haces caso, eres súper rebelde y empiezas a transformarte en otra persona. Y yo no quiero que tú te transformes pero en otra persona. Tú, bueno, mírate, hola, hola, pero es tu hermana, la has educado tú, mira, no, no. Pero lo que pasa es que yo no quiero que tú y ella estéis juntos vale, porque es que vale, no quieres que tenga miedo, no quieres que tenga amigos porque a ti te sabe mal, porque te hago bueno. cadas, ¿no? Yo. pero tú me estás devolviendo las cosas como buen padre y buena referencia que eres esto me lo vas a volver a imprimir, ¿vale? No, vale lo que... quiero ahora, imprimido vale, vale vale tranquila, tranquila. Y si no hago los deberes, lo siento Voy a sacar ceros, ceros pero gordos ceros. Bueno, Ari, no pasa absolutamente nada, ¿vale? ¿Que no pasa nada? No pasa nada porque cuando estás con Martina eres otra vez Ahora me has, me has empezado a hablar mal porque estás de amiguero con Martina pues voy a seguir haciendo así ¿Con Martina o sin Martina? A ver qué te parece Pero Ari, no puede ser así Por pues lo siento, pero ya me he convertido No te has convertido Eres una persona muchísimo mejor cuando estás sin Martina Y tú una persona muchísimo mejor cuando te enteras de que tu vieja tiene buenas influencias Y además es tu hermana quien tú la has educado O tus padres que te tendrían que haber educado igual que tu hermana Y lo siento si no soy adecuado igual No es mi culpa ¡Sí! ¡Me siento un super villano! <risa> Como se dicen, las bromas se devuelven con bromas aún mucho más fuertes. Que siempre me pasan a mí las cosas malas. No te preocupes, Martina. No, sí me preocupo porque claro, yo pensaba que tenía una amiga leal y bien y coge y me hace eso. Pues no sé, Martina, pero uh, se te veía mucho más feliz cuando estaba sola. No. Pero bueno. Yo pensaba mejor. que volvía a tener una amiga. Ah, no, yo es Martina, no pasa nada. Que tu hermano siempre va a estar por para ti. Creo que te debería dejar sola para que vayas a claro, hablar con Ari. Claro. Como siempre. No, como siempre no, Martina. Creo que tú le dirías que. ¡No! Vale, vale, yo lo único que te, te quería decir es que a veces es mejor de a Yo, yo, yo, yo, yo, siempre eres tú harta, ¿no te das cuenta? Que solo lo que quieres es que todo gire alrededor de ti, así que vete ya, tío. ¿Quieres hablar conmigo? Perfecto. Lo siento. ¿Qué? ¿Estás revisando lo que has puesto o, o qué? Mira, porque yo creo que esto... Ya, ya lo he visto, es muy bonita la tú, letra ¿no? de harta. ¿What? Seguro que lo has puesto tú, ya no somos amigas Pero, ¿tú te piensas que yo te lo he puesto? esto ¿Qué necesidad tengo yo de ponerme 300 euros? ¿Para qué me lo voy a gastar mira, yo? Mira, ¿eh? Toma un boli, vamos a la lista Que sepas que si la letra es tuya, tú y yo ya No, somos amigas, ¿vale? Pero Martina No, pero nada Va, siéntate aquí a mi lado mira eh, no me mandes como si fuera mi madre, ¿eh? Va, Ari, va Pero no hay una necesidad, yo creo, de hablarme así, ¿no? Como si estuviera loca, tarada A ver, normal que esté enfadada, ¿no? Digo yo Porque pues soy yo no sé adivina enfadar, y soy que, que... mi padre me ha traicionado A ver, ¿qué quieres que escriba? No lo sé, comprueba, tú sabrás si no es tu letra ¿Pero qué hago yo? Si Mira. no era yo, ¿qué coño hago? Escribe eh, sobornando, a ver si la misma Con, con letra ligada Pues no, no es la misma Ahora escribe Martina Con la misma letra, o sea, con letra grande ¿Tú lo ves igual de esto? La M no, la A tampoco. No la veo igual. Esto ha tenido que ser harta. ¡Te lo he dicho! ¿Para qué quiero yo 300 euros antes de una amistad buena? qué ha sido harta, tío. ¡Qué rata! Pues le haremos una venganza. Así que ponedlo en comentarios a ver qué venganza queréis que hagamos.